Hola, estamos con Pamela Martínez. Pamela es profe maestra, profesora de yoga y también trabajaste en un, como gerente en un hotel ecológico en Playa del Carmen. Y hoy en día sos directora de Yoga y Valores en cárceles de Uruguay y de un banco laboral. Así que uh -huh. contanos un poco más de, de tus capacidades o de lo que has estudiado, lo que has, este, te, te hace, se mordió a nivel profesional. Bueno, gracias. Primero, Simi, te decía, este, por esta oportunidad de, de compartir lo que hacemos a través del programa On Behind, que es el programa este que dirijo. Ese programa tiene subprogramas y que son los dos, dos de los que tú mencionaste, por ejemplo, el banco laboral, para personas que han salido de privación de libertad, que ya a lo largo de la charla profund profundizaremos un poquito acerca de eso, y, este, y yoga y valores en cárcel. En cuanto a mi formación, este, me formé en México como este, terapeuta natural en el Colegio Mexicano de terapeutas y ahí también empecé mis prácticas este, de yoga, aunque acá en Uruguay desde los 16 años y de una manera autodidacta llegó a mi vida la meditación, entonces medito desde hace 30 años, y el yoga llega eh, como una forma de rehabilitar mis piernas, yo tengo una enfermedad que se me desarrolló en la, en la infancia, en donde mis dos piernas son operadas sistemáticamente hasta los 17 años, eh, con sesos, con alambres, y cada vez que salía de una operación eh, tenía que aprender nuevamente a caminar, y bueno, cuando... Conozco yoga, dije, bueno, es una linda oportunidad para trabajar con mis piernas después de las operaciones y, bueno, <risas> encontré más que una rehabilitación para las piernas, fue para el alma, y me introduje cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que terminé algo impensado para mí, este, formándome como eh, maestra practicante, como me gusta definirme, porque considero que somos maestros en la medida en que practicamos aquello que, que queremos compartir o, o, o enseñar, ¿no? ¿Y has logrado superar ese problema? Mira, no, no, no sé si está bueno que diga esto, <risa> pero no volví más a un médico, eh, no volví más a hacerme un examen, empecé a trabajar con mi conocimiento interno, a escuchar a mi cuerpo y, y empecé una búsqueda alternativa o complementaria, que es así que llego a México a formarme como terapeuta. Te quiero comentar algo. Sí. Sabes que a mí, eh, hace unos años, creo que en 2016, me hicieron una entrevista eh, el diario País, pero por mi profesión. Y al final de la misma, me, viste cuando te hacen muchas preguntas cortitas, que te dicen, bueno, esto y tenés que contar rápido. La verdad me puse súper nerviosa porque viste cuando te ponen así te ponen contra la pared digo pa qué vas a decir por ejemplo me preguntaron qué preferir más apoyar los taxistas o Uber cosas así viste que decir bueno aparte vas a quedar ahí eh, lo, Con lo que digas escrito y no puedes borrarlo y me preguntaron en un momento a quién admiras en el mundo yo me quedé como blanco y no la pude responder. Porque, claro, tenés un par de segundos, ¿no? Pero no pude responder. Y si hoy me la preguntaran, la podría responder. En serio, porque diría Pamela. En serio. No me lo esperaba esto. Pero, pero no te lo digo como un cumplido. Ajá. Te lo digo porque... En la vida no es fácil encontrar personas que en su ser estén dispuestas a dar el 100% todo el tiempo a los demás. Y por lo que te conozco, y por lo que he leído, y por lo que haces, es, eh, es así. Y para mí, esas son las personas que yo siento que admiro. Y, y por eso quiero preguntarte. ¿Cómo haces para dedicarle tanto en temas que son tan dolorosos a veces y que te quitan el sueño seguramente muchas veces? Y tenés que levantarte el otro día con energías para poder dar el 100 de vos y eso depende de que estés bien. Eso sí. quiero que me cuentes. Capaz que lo primero eh, para decirte es que es una gran pasión para mí trabajar. Este eh, haciendo lo que estoy haciendo, estoy realmente en donde tengo que estar, y es como un llamado interior, y eso te da una fuerza y una energía este, que, que no es la habitual, capaz que si vos lo pensás en términos de trabajar en algo que no te gusta. Y entonces el trabajo hoy en mi vida, eh, por decirle trabajo, pues yo le gustaría otra palabra, pero es trabajo, eh, tiene poros en, todos los, en todas las áreas de mi vida. Eh, se mete en lo familiar, se mete en mi casa, se mete en la oficina, se mete cuando estoy descansando porque puedo estar soñando con una idea con la que me acosté y en el sueño se me desarrolla y se me despierta, este, soy una apasionada y tal vez una adicta de este trabajo, estoy con el trabajo hasta cuando no estoy pensando en el trabajo, porque lo siento un, una misión, me puedo acostar muy cansada, y es muy raro el día que me levanto muy cansada, me pasa, pero es muy raro. Generalmente tengo también un buen descanso, este, ya sean cuatro horas, seis o ocho, y generalmente me levanto fresca, este, siempre digo que me levanto como una lechuga, porque realmente me levanto con energía y como fresca. También me cuido, Esto no es me cuido en qué sentido, lo primero que hago la mayoría de las veces cuando me levanto, además de mi ducha y mi higiene personal, y antes del desayuno, es mi práctica personal. Yo creo que eso me sostiene muchísimo y me da un equilibrio eh, muy importante, que si no lo tengo, eh, realmente colapso. Y a partir de ahí, que primero me presté atención a mí, que me levanté, que respiré profundo, que di las gracias por estar despierta, eh, que conecté con mi respiración, que le puse un propósito a mi vida, a partir de ahí comienza un poco la, la otra vorágine ¿no? Pero soy en un estado de, de equilibrio, yo creo que sería muy diferente mi, mi día y mi trabajo sin ese cable a tierra diario. Me cuido mucho eh, qué consumo en todos los aspectos, eh, mental, físico, eh, emocional, eh, puedo consumir cosas que son negativas, porque incluso tú lo dijiste hace un ratito, el trabajo que tengo trata temas y tramados muy dolorosos, pero una cosa es escuchar del dolor y otra cosa es vivir regocijándote con el dolor. Nosotros cada situación difícil que llega al programa, por cada situación difícil, abordamos mínimo 10 posibles caminos de solución. Mínimo, es un ejercicio que, para el cual ya estoy como adiestrada. Por cada problema, mínimo encarar 10 soluciones. Que cada uno tiene sus distintos niveles de resolución: a, a lo inmediato, a corto plazo, a largo plazo. Pero no me quedo con el problema y trato de que el equipo también, eh, y muchas veces el equipo me enseña a mí también sobre esto. Claro. ¿Sí? Y otra, perdón, lo último que te digo en relación a eso. Lo otro es que yo trabajo mucho con personas también resilientes, personas que han sido sistemáticamente violentadas, a veces desde la matriz, desde la tanza, y que en la niñez han sido abandonados, abandonadas, abusadas, introducidas eh, a corta edad en las adicciones, en el narcotráfico, y que sin embargo eh, tienen una capacidad de resiliencia, también hay mucho que aprender de, de esas personas cuando hacen el clic de empezar a cambiar sus vidas hay una resiliencia pero, yo siempre digo que en la cárcel eh, uno encuentra, yo que trabajé en escuelas de yoga, que he transitado por Ashram y demás, este, encontrás una luz muy particular que no la encontrás en otros lados, a, a mí eso me, me, bueno, me, me atrapó hasta el día de hoy, ¿no? Me gustaría que, que profundices en eso, eso de la luz, eh, Obviamente Para que, que a entenderlo. Gracias, sí. Obviamente que las cárceles no son lugares eh, luminosos, son lugares oscuros, ¿no? Eh, pero se parece mucho a la noche, es un lugar oscuro, pero cuando apenas brilla una estrella, esa estrella tiene una luz muy okay. especial y los integrantes del programa, que son hoy compañeros, alumnos, cada uno tiene distintos niveles también en, en cuanto a su compromiso con el programa, son como esas lucecitas que se empiezan a aprender en una noche oscura, y este y tienen una belleza y un potencial, yo me he encontrado en la cárcel, y mirá que no estoy hablándote nada romántico, te hablo de lo que vivo en el día a día desde hace seis años, personas con un talento, y con una capacidad de dar, cuando vos les espejeás eso, porque como te dije hace un ratito, son personas que han sido sistemáticamente violentadas en su mayoría, Digo, ¿no? cuando vos les espejas otras opciones, otras oportunidades, y le das el tiempo de, de que se desarrolle esa semilla, porque como cualquier semilla en la tierra ninguna brota, todas al mismo tiempo, y las personas somos iguales, por eso el programa se llama On Be Omdijan en sánscrito significa semilla. y hay que nutrir esas semillas, como las semillas que plantamos en la tierra, que si están bien regadas, que si tienen buen abono, que si tienen buena tierra, que si les da el sol, el aire, seguramente en algún momento van a brotar. Bueno, las personas somos iguales a las semillas, tenemos que ponerle lo mejor de nosotros y en algún momento esas personas empiezan a hacer un clic. ¿Todos al mismo tiempo? No, no pasa ni adentro de la cárcel ni afuera. <risa> Soy una eh, militante de la rehabilitación, y creo que como personas ciudadanas y ciudadanos este, uruguayos deberíamos despertar más en ese tema, porque a veces confundimos el hecho de que no hay programas de rehabilitación con que no exista la rehabilitación y son cosas distintas. Nuestras cárceles históricamente no han tenido programas de rehabilitación, incluso lo que más escuchas es que han sido escuelas del delito, y sí. cuando yo trabajo con los grupos me doy cuenta de que sí, de que eso ha sido una enorme realidad y que lo sigue siendo, porque le falta a nuestras cárceles todavía muchísimos contenidos para que las personas realmente puedan empezar a plantearse, un repensarse, un repensarse un y, este, y querer acceder a un, a un cambio de vida, ¿no? Y, y en ese marco cortito te digo que hubo un relator, para quienes no lo sepan, de la ONU, que estuvo visitando nuestras cárceles en el 2009, si no me equivoco, y Manfred Novik, o Nowik, no me acuerdo bien el apellido, eh, que dijo que nuestras cárceles, las cárceles de Uruguay, fue lo que comentó en su, cuando tuvo que hacerse la descripción del relato, este, son peores que las cárceles de Haití. Así que uno que quiere, y vos lo dijiste muy bien, Simi, estas personas que hoy están privadas de libertad, van a entrar y van a salir, como comunidad lo más inteligente que podemos hacer, es querer que cuando estén adentro reciban la mayor cantidad de herramientas, arte, educación, eh, programas de autoconocimiento, bombardearlos literalmente con todo lo mejor que tiene nuestra comunidad, que capaz que por primera vez están habilitados a eso, porque muchos ni siquiera lo estuvieron, muchos ni siquiera fueron a la escuela, sí, sí. Cuando han terminado el liceo, Provienen de contexto. se sabe que las cárceles en su mayoría eh, están este, integradas eh, por hombres, hay más hombres que mujeres, la mayoría son jóvenes, son eh, pobres y también en, en, en adicción. Tenemos un, un problema ahí eh, muy importante que tenemos que, que trabajar como comunidad. Nos cuesta mucho esto: esta es la comunidad, la cárcel está fuera de la comunidad. No, no. La cárcel está dentro de la comunidad, igual que la farmacia, que la panadería, que, que el resto de lo que hace una comunidad, está la cárcel. Es verdad. Y, y nosotros eso no lo tenemos integrado. como sociedad, sí, es, es como una realidad que no nos pertenece en cierta manera. ¿Verdad? Exacto. Y, y, y, y al contrario, nos pertenece mucho más de lo que pensamos. Primero por las negligencias y omisiones, que han hecho que fallara la escuela en estas personas porque no han ido al sistema educativo y a muchos otros sistemas ni de salud, digo, luego cuando están adentro y luego también cuando salen, porque para mi manera de ver, este, para mí todos tenemos una cuota de responsabilidad, eso también lo aprendemos en yoga, que somos uno, lo que pasa acá termina incidiendo acá, nos afecta a todos, vuelvo a, al ejemplo del coronavirus, miramos lo que pasó en China y cómo terminamos afectados acá, todo está entrelazado, digo, desde lo macro hasta lo micro, entonces de, debería importarnos y trabajar más, ocuparnos más en, en esos temas. Y se hace bien, eh, eh, Esta luz de, de, de la que te hablo es, es esa alma que, que, que despierta y, y que va dejando la violencia, y que quiere cambiar, y hoy eh, estamos con un programa, por todo esto de la pandemia, ¿no? Eh, que estamos ayudando a, a muchísimas familias a recibir canasta y la mayoría de los voluntarios con los que estoy trabajando son expresos, que se han puesto eh, la solidaridad al hombro, y ellos sí, sí. mismos están vulnerables en esta situación, y son los primeros en venir a trabajar y los últimos en irse para que a cada familia con la que estamos trabajando no les falte un plato de comida. ¿Sabes lo que pasa? Eh, yo creo que hay como una barrera, eh, una barrera quizás artificial, pero basada en el miedo también, como que la gente tiene miedo y hay que romper eso. ¿Verdad? Sí. Y, y para eso es importante, de una manera responsable, no ingenua, este, acercarnos, eh, lo que nuestra conciencia nos permita, pero acercarnos a, a las realidades más vulneradas. Y los medios cada vez se han abierto más a, a, la, a la propuesta, ¿no? Empezaron con mucha burla, porque estaba yoga en una cárcel como que no crecieron mucho en la propuesta, pero poco a poco eh, fue como ganando un terreno y creo que también la forma de trabajar del, del grupo, eso se ha ido ganando un respeto dentro y fuera de la unidad. ¿no? Re recién mencionaste burla, ¿Por, ¿por qué burla? ¿Cómo puede ser pues, burla? Eh, eh, por descreimiento de que una herramienta de autoconocimiento pueda servir para la seguridad pública, pero esa burla fue a nivel público o a nivel gente conocida? Gente y hay de todo, hay un poco. Hay de todo un poco. Fue primero, capaz, la policía dentro de la unidad, después algunos medios hasta el día de hoy, o algunos este, algunas personalidades que te dicen, bueno, pero yo, está tomando el pelo, como pala y trabajo duro. Entonces, un montón de, de cosas que que por suerte la, la realidad que nosotros transitamos demuestra lo contrario, ¿no? Porque si no, no estaríamos seis años trabajando dentro de una cárcel. Sería imposible sostenerlo, por más ganas no. que tengas, no. Y casi sin presupuesto, sacando de, de, de, de ti y, y de los pocos apoyos que a veces se consiguen, ¿no? Es un trabajo muy sacrificado, muy a pulmón, en donde yoga es solo una plataforma, ya vamos a ir viendo a lo largo de la charla, este todo lo que enmarca esta práctica ¿no? y el sistema vos qué te falta que te aporte en tu micro mundo a mí, a, a mí vos no haces muchas a mí, cosas pero a mí nada yo soy plena yo mañana me voy de este mundo y me voy satisfecha porque habité en este mundo lo que yo tengo que hacer encontrar eso te da una plenitud que va más allá de lo económico va más allá de las creencias te, te, te habitaste, estás en vos, digo. Y eso es, te, te llena por completo. Y lo digo sinceramente, digo. Por eso, viniendo incluso de orígenes muy eh, humildes y pobres, habiendo llegado a ser gerente a un hotel y ganando bastante dinero y teniendo posibilidades de crecer económicamente mucho, dejé todo para hacer estas obras sociales porque son lo que a mí me llenan. Grío, ¿no? Ahora, si tengo que pedir algo es para el planeta, para la gente y para los animales. Eso sí, me encantaría, sé que no lo voy a ver solo, lo que quiero ver, <risa> o lo que me gustaría ver, que es no más sufrimiento, en pocas palabras es eso, como dice un mantra de yoga, ¿no? loka, samasá, supino, babantú, que todos los seres podamos ser realmente libres y felices. Pero viste que al final eh, nosotros hay, hay, hay algo que es extraño. Por un lado, podemos cambiar y ver efectos en nuestro micromundo donde nosotros nos movemos. Pero por otro, hay una ley que un pequeño cambio en algún lado, a largo plazo, puede generar cambios inmensos. El tema es que no sabemos cuál es, ni cuánto tiempo, ni si lo vamos a dar. Okay. ¿Hadá? Y tengo fe, tengo fe en que eso está pasando, no que va a pasar, está pasando. Entonces pasemos a hablar de tu micro mundo, en, esos en los que vos sí producís muchísimos cambios, en gente que está a, la, a la cual vos le llegás y que le haces realmente la diferencia. Y quiero que me, me lo comentes en base al concepto, del respeto, del respeto que ellos te tienen a vos, porque en ese tipo de situaciones uno siente como sociedad que se pierde respeto. Se, se, re, se pierde respeto al maestro, re, al ciudadano, al policía, sin embargo vos estás en un contacto donde lográs respeto. y donde, Entonces desde ese punto de vista me gustaría que nos comentes. Eh, qué buena pregunta. Eh, creo que ese respeto eh, llega con la confianza. ¿no? Y eh, tanto el respeto como la confianza eh, no se construyen en ausencia, se construyen en presencia. Entonces, eh, eso van haciendo de, de cada encuentro, de, de estar, de, de que te ven, de que cumplís con tu palabra. Eh, como con los niños pequeños, viste, hago igual con los hombres grandes o mujeres grandes, mi palabra vale, y si yo te digo este, que en la clase que viene vamos a trabajar tal cosa, en la clase que viene trabajamos tal cosa, y si vos necesitas una ayuda y me estás pidiendo tu colaboración, yo te voy a ser sincera y te diré si voy a poder o si no, y si puedo de qué manera, ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? ¿Cómo lo vamos a construir juntos? Y todas esas cosas que están en, en un principio, en el arranque, en un punto de partida, van como tejiéndose, y en ese tejer te vas vinculando, y vas generando un tramado en donde te vas conociendo, en donde vas conociendo a las familias, de las personas que están en privación de libertad, en donde ellos te van conociendo a vos y también conocen a tu familia, este, y se va generando... Códigos, códigos de respeto, de confianza. Mencionaste una palabra clave, ¿no? El tema de códigos, porque sí. muchas veces se habla de que no tienen códigos, lo escuchás a cada rato, ¿no? Que se perdieron los códigos y vos estás contándonos justamente lo contrario y lo vivencio en cada encuentro y, y en cada, no solo en cada encuentro que tenemos de yoga, ¿no? Sino también en cada encuentro que tenemos trabajando juntos, porque hoy, después de seis años, eh, también hemos construido lo que se llama un abordaje integral para la persona liberada, que sale principalmente del programa nuestro, pero que también excepcionalmente han habido integrantes de otras unidades con las que nunca trabajé, como trabajo con, con, con la Unidad 6, a través de mamás este, o familiares que nos escriben y nos cuentan determinadas situaciones, y nosotros este, vemos la manera de, de colaborar, pero... Eh, que tienen que ver con, ese abordaje tiene que ver con tratamiento psicológico, tiene que ver con ruedas de lectura para poder aprender a repensarnos, nuevos léxicos, o compartir los que tengo y si, a veces salimos también con, con códigos carcelarios que no están buenos para resociabilizar y necesitamos reaprender a hablarnos, a mirarnos, a contactarnos, una de las cosas que que más trabajo es el tema, el, el bajo colchón que hay de frustración, porque cualquier cosa me hace sentir que todo el mundo me ataca, o que la gente me rechaza, y, este, y bueno, vamos fortaleciendo ese colchoncito para poderme darme cuenta, a, a ver si, si no soy yo el que está agresivo, si no es mi mirada, y si llega a ser la del otro y tenés razón, bueno, cómo lo puedo trabajar, porque también siempre tengo la opción de no reaccionar, ¿no? de elegir una acción frente a esto, hay mucho tema de educación emocional. Eh, tenemos un convenio también con, con una fundación que se llama Ser Libre, en la cual los integrantes del programa de manera individual eh, tienen este, terapias para sus adicciones, eh, tenemos salidas con las familias, este año eh, las salidas eh, familiares, con todas las familias se hacen una vez al año, y después tenemos pequeñas salidas desde al cine, que el movie nos ayuda, nos colabora, es uno de nuestros colaboradores, y podemos ir con los más grandes y los más pequeños al cine, la mayoría de estos niños no han visto nunca una pantalla gigante, entonces ir al cine es toda una aventura, o las lanchitas del Parque Rodó, donde también tenemos un convenio y después de hacer un picnic familiar y comer saludable y hacer yoga y, y hacer un recorrido por el parque para este, encontrarnos con la naturaleza, nos vamos a las lanchitas y vivimos momentos de convivencia familiar. Te trato de decir que trabajamos los valores de convivencia haciendo convivencia, claro. no, desde, no desde el aula, viste, o desde la teoría. Digo, y, y el año pasado, por ejemplo, gracias a DAC, que es otra empresa que nos ayuda, este, nos fuimos en un ómnibus que nos prestó Agencia Central a Punta del Este, que para la mayoría de estas familias era un sueño poder ir y sacarse una foto en la mano, este, cosas que capaz que nosotros conocemos que pero que para ellos y ellas lo tienen solamente desde la televisión, y, y no tienen un acceso, y ver ese mar, ¿no? Ese mar tan grande, tan amplio, para muchos también fue la primera vez que vieron un mar, entonces este, sí, no. eso, va viendo las experiencias en experiencias, no desde los discursos, ¿no? Y capaz que el cierre de todo esto, que, que lo digo muy emocionada, porque cuando nació, ahí sí que se me burlaron muchas personas, que me decían, pero ¿cómo un programa de yoga va a ser un banco laboral para expresos? Te volviste loca, digo, porque, a ver, ¿qué beneficio van a tener las empresas? ¿Hay algún descuento fiscal, tributario, algo que el gobierno les vaya a dar? Y, y no, eh, fui a conversar y sigo conversando con empresas que entiendan este el, el hecho de hacerlo correcto, que lo correcto es dar oportunidades a aquellas personas que no las tienen, ¿no? Y formarlas y apoyarlas para que pasen a integrar nuestra sociedad, que generalmente están marginadas, y también les demos la oportunidad de ser hombres y mujeres de bien. Y, y hoy lo vivo, hoy más que nunca estoy apoyada por personas que pasaron por la privación de libertad. Uno de nuestros directivos, César Ocampo, estuvo 23 años privado de libertad y hoy está en la directiva con empresarios este, que son eh, los directores de las mejores empresas que tenemos en el país, o de las mejores empresas que hay, ¿no? Entonces, eh, lograr eso, aunque a uno no, no se dé cuenta, estás realmente achicando brechas. Claro. Empresarios que van a la cárcel a tomar clases de yoga con las personas privadas de libertad, porque no solo llevamos al privado de libertad a las empresas, cuando salen, ¿no? Sino que también acercamos a los empresarios a esa realidad. Claro. En ese sentido, eh, no me quiero ir del banco laboral, pero me gustaría si nos queda el tiempo después hablar de la escuela. Sí, claro. de Educación emocional. Bueno, y en ese sentido nace el banco laboral y, este, y empezamos a firmar con empresas que nos empiezan a apoyar y hoy ya es una realidad que tenemos ese banco, no es para todos los integrantes, eso también está bueno saberlo, es solo para aquellos integrantes que pasan por el abordaje y tienen una buena evaluación del equipo nuestro, en donde hay psicólogos y demás, estoy también yo, so, y la evaluación es positiva. Si la evaluación es negativa, le decimos a la persona este, qué flaquezas les vamos encontrando y qué creemos que debería trabajar para fortalecerlas, en el caso de que quiera seguir con nuestro acompañamiento, para poder acceder al, al banco laboral y bueno ya te mencioné a varias empresas la, una de las últimas que firmamos que actualmente o sea firmamos hace a poquitito y ya tiene personas eh, que trabajando ahí es Mercado Willyman es esa plaza de comidas que, que está sí, en Willyman sí, bueno, bien. sí. sí. <risa> le damos un abrazo a Mati y a todo el equipo de ahí <risa> Este, que además nos ayudan un montón con las campañas este, solidarias y, y, y demás, este, y, y dentro de esa misma línea empresarial es que surgió también el contacto con, con Martín Gómez Platero, es uno de los arquitectos que tiene un estudio también de los más importantes del país, y con él estamos liderando este, la construcción de la primera escuela de educación emocional que va a tener una... una un establecimiento penitenciario, no solamente en nuestro país, sino que también en la región. Y todo eso ha sido un camino de de ir, de hablar, de, de acercar, y cuando las personas, eh, esa realidad que yo veía por la televisión, la veo de cerca, me, me toca, me, me afecta, me empieza a pasar por la piel, ¿algo te pasa? Y tus juicios y tus prejuicios empiezan a, a tomar otra forma, porque ah. empezás a, tal vez a desarrollar compasión, empatía, ¿no? Y empezás a atender puentes, en vez de construir muros, atender puentes para ver si podemos hacer algo por las personas más vulnerables de nuestra comunidad, que además si fuéramos egoístas, también lo deberíamos hacer, aún en el, en, el, en el valor más egoísta deberíamos hacerlo, porque cada persona que sale de la cárcel y que desiste de cometer delito es seguridad pública. Nosotros vamos a tener menos rejas en nuestras casas, nosotros vamos a tener más libertad, la libertad que cada vez estamos perdiendo, ¿no? Por la inseguridad, por los miedos, por la codicia, por las injusticias, por las desigualdades, ¿no? Y vos fíjate que cuando hablamos de, de políticas sociales, la mayoría de las veces, a nivel global, a nivel mundial, aunque me te que me quedara en lo macro, <risa> <risa> <risa> <risa> eh, Perdón, en lo micro, este, tocamos pocos engranajes que realmente tengan que ver con compartir de verdad. Si lo hacemos, lo hacemos desde un lugar de donativo, de altruismo, uh -huh. ¿no? pero no por derechos. Este es un ciudadano del planeta, usted es una ciudadana del planeta Totalmente. y tiene los mismos derechos que cualquier otra persona a vivir y a desarrollarse, ¿no? a tener su techo y a tener una educación. Totalmente. Y esa es nuestra lucha, esa es nuestra militancia, no lo voy a ver yo pero estoy contenta de que lo vayan a ver, capaz que tus hijos o tus nietos o tus bisnietos. Lo que pasa es que ya, ya cuando cambias a una sola persona, también es el mundo. Sí, Cambiaste el mundo. Sí. No hay que esperar hay, que se cambie todo. Hoy hay compañeros eh, que están regresando a la cárcel a contar su, su experiencia de cambio para motivar y contagiar a otros compañeros. Y bueno, espectacular. Claro, este, el, el, el bien también se contagia, ¿no? Claro, sin duda. Sin dudas es que sí. Y, y, y podés contarnos un poquito entonces sobre una temática que vos la tocaste ahora que es la reincidencia o también desde un punto de vista de que vos estás trabajando con alguien y da algunos pasos adelante pero también pasos para atrás. Algunos pasos para atrás muy fuertes que ya no tienen posibilidad de pasos adelante, ¿y sabes a qué me refiero? Creo Entonces, que sí. Entonces, ¿no? Eh, sí. Contanos un poco cómo vivís eso, porque eso seguramente te genera angustia y deben ser las cosas más fuertes que vos vivís. Sí, eh, puntualmente estás, creo yo, hablando de una situación de un, uno de los chicos que tuvo una recaída, eh, solo lo cuento así como que... En, en esto de, del aislamiento que ha provocado el, esta situación del COVID, en las cárceles no son ajenas a esto, y, y también en las cárceles, sobre todo en la unidad donde yo trabajo que es la unidad 6, es una de las unidades donde hay más actividades, ¿no? Podés hacer hasta yoga si querés, ¿no? Sí. Pero tenés teatro, tenés escuela, Hay, eh, nosotros tenemos integrantes del programa que están haciendo facultad y hay muchos emprendimientos laborales, y tenés un gimnasio también, amigo. Este, y bueno, cuando apareció lo que llamamos en la jerga carcelaria, la tranca, porque ellos están privados de libertad, pero no están trancados, sí. van a estudiar, salen, pueden salir del trabajo e ir a un gimnasio, pueden salir de, de, de, de estudiar y vienen a la clase de yoga, Pueden quedarse todo el día en el emprendimiento, trabajando, como muchos lo hacen, digo, pero con la tranca no, te quedás en una celda donde a veces estás con 40 personas más, no en una barraca, no en una celda, la barraca tiene varias celdas, y, y estás compartiendo esa barraca con, con 40 personas más, y sin poder salir, ¿eh? sin poder salir en todo el día. Entonces bueno, todos sabemos que el encierro en general, para cualquier persona, eh, amplifica los temas de violencia, muchísimo, digo, porque nosotros como seres humanos tenemos la cualidad primero de ser sociables y después de estar en movimiento, ¿no? y, y bueno, uno de los chicos en ese contexto, sin haber cero caso de, de coronavirus, este, hubieron dos muertes en esta, en esta unidad hace muy poquito, nunca viví algo igual en estos seis años, y una de ellas fue, fue por, por por suicidio, tuvo una recaída y, y, y decidió eh, eliminarse, ¿no? Sí. pero me quiero enfocar en esto de las recaídas porque me parece fundamental para hablar claramente también del tema de la rehabilitación. Si bien por un lado es llenarnos de contenidos, también por el otro lado es empezar a parar la droga que entra a las cárceles. Que uno se pregunta cómo puede ser que haga más droga dentro de una cárcel que afuera. Entonces todo el tema del narcotráfico tiene su importancia, y muchas veces está un paso más adelante que las políticas sociales, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces se diría. ¿En qué sentido? Una persona sale liberada y ya tenés a un narco afuera dándole para vender, cuando debería estar el Mides o cuando debería estar otra política social, ¿no? Enganchándonos para... Exactamente. Y, y bueno, el, el tema de las recaídas es, es bravo, en lo personal, trato de, ¿cómo decirte?, chipearme, un chip, ¿no?, de, de chipearme en poder entregar lo, lo mejor de mí, ojalá también motivar a los equipos para que entreguen lo mejor de ellos, pero después también tener la sabiduría de saber que no controlamos nada. Que mm -hmm. nuestro trabajo es darnos y poder brindar todo lo mejor pero después no controlamos los resultados, por más que la mayoría de las veces son buenos y los abrazamos, también nos encontramos con situaciones este, muy dolorosas y de pérdidas definitivas. Sí, sí. ¿No? Cada vida humana que se va es un gran dolor, y no solo la de los chicos, les quiero decir chicos porque la mayoría son muy jóvenes, sino también cada pérdida que la delincuencia se lleva en nuestra comunidad la vivo muy especialmente cuando hay un delito y, y un trabajador, una trabajadora pierde la vida, este, una, una mujer, un niño, una niña, que es violentado, se vive desde mucho dolor. Mi sí. trabajo, mi, trabajo eh, mi, mi, mi intención y mi militancia es para poder trabajar, para, para poder minimizar todos esos impactos, y quienes quieran aprovechar esta, esta marea de colaboración, realmente tengan una oportunidad para para cambiar si lo quieren, ¿todos quieren cambiar? No, hay un núcleo que por lo menos ni, ni, ni yo y me atrevo a decir que el sistema les llega, un núcleo reducido, la mayoría sí, y hoy para quienes quieren el cambio no hay herramienta, para todos no da. Y está todo el tema de la época que vivimos hoy, que como que la memoria, o lo que queda registrado, es permanente. Como eso vos ves que dificulta el volver a empezar. Es decir, vos hiciste algo y ya queda grabado, por lo menos en internet o algo, ya... No sé cómo ves eso, como si vos crees que tiene que ser un derecho humano, el, la posibilidad del olvido o no en general deben haber casos que puedan ser excepcionales yo creo que no que vos tenés que aprender aparte soy como te decía al principio terapeuta y uno una, una persona tiene que aprender a, a abrazar sus luces y sus sombras Qué bien. integrarse. Por eso, con las empresas con las que trabajamos, todas las empresas que firman con nosotros, saben que trabajamos con personas que pasaron por la privación de libertad, no lo ocultamos. ¿Cómo vas a creer tú y la, además la gente y la comunidad en la rehabilitación si no ves un solo caso bueno. de personas que estén haciendo cambio? Porque todo se oculta, si estuviste preso, y yo les digo a, al equipo, les digo de, de personas que han pasado por privación de libertad, nosotros los aceptamos, con sus luces y con sus sombras, no me interesa saber quién fuiste, ni qué hiciste, pero sí me interesa saber quién querés ser hoy y hacia dónde vas, porque hay otra cosa, el programa no trabaja con delincuentes, trabajamos con personas que cometieron un delito y que hoy quieren cambiar, aquellas personas que no no tiene sentido, incluso eh, hasta por vibración ni se acercan, no, no tiene sentido. Ah. Digo, ¿no? Y cómo ha ayudado mucho en ese proceso eh, yoga y meditación es impresionante, porque aprenden a redescubrirse, muchas veces estás buscando cosas para satisfacerte permanentemente desde los sentidos en el afuera, ¿no? y lo que más roban es un celular, el último modelo, ¿no? O, o estar a la moda con las marcas, este, tener plata para, para salir con sus amigos y demás, o sea, todo está muy direccionado desde lo sensorial, a, la, a que la felicidad están las cosas materiales, y tú con, con esa práctica te vas hacia adentro y empezás a, a, a descubrir que te empezás a sentir en paz, no que qué, qué descubrimiento tan importante es cuando pueden respirar profundo. Esas pequeñas cosas hacen cosas muy grandes, y, y es eh. eh. ¿Cómo viven eso la primera vez, en el primer contacto, cuando es algo completamente nuevo? Es, es, para mí es una de las riquezas que me llevo en esta vida. Eh, poder ver esos rostros eh, duros, rígidos, miradas eh, violentas que no conectan contigo, que vienen a veces la primera vez para redimir pena, porque redimís pena con, con las clases, y de pronto termina la primera clase, no hace falta que pase un mes, ¿eh? a, a todos aunque sea la primera vez les pasa que termina la clase y, y no pueden hablar porque se sienten en un estado de, de introyección y cuando abren los ojos muchos están que se les caen las lágrimas y que cuando pueden sí. hablar lo primero que te dicen es no, no, no pensé que yo podía sentir esto. Sí. Nosotros hemos tenido visitas de profesores y maestros de Uruguay que han sido pioneros acá en Uruguay y en el mundo, desde Anne Moxey, que nos ha visitado desde México, hasta Jorge Sopolo, que es uno de los maestros de Uruguay, y esos nos dicen, este, realmente lo que se ha logrado acá es un ashram adentro de la cárcel, porque se vive un respeto, se vive una paz en el grupo, con todo lo humano, no quiero decir que somos perfectos, es más, en este momento andamos con unos tiros y aflojes con un tema porque debatimos, discutimos, eh, integramos, eh, aún en la incomodidad, ¿viste? Sí, sí, sí, Somos como una familia. Vos en una familia tenés de todos. Tenés eh, integrantes de la familia con los que te llevas mejor, con los que acordás más, con los que te vas en desacuerdo, pero el respeto a la familia está. Bueno, en. En Yoga y Valores, en la unidad 6, nos sentimos así. Sentimos que somos una familia con muchas diferencias, pero elegimos en cada encuentro priorizar el respeto. Y, y es voluntario, ¿verdad? ¿Va el que quiere ir? Esa es otra muy buena pregunta. Sí, por supuesto, va el que quiere, la persona que quiere ir. En, en esta unidad es una cárcel de hombres. También trabajé en cárcel de mujeres con hijos. Otra experiencia, después pues, si querés la compartimos y este y viene cualquier persona cualquier persona yo nunca sé eh, nada de esa persona la única condición es el respeto para participar ah, de, de, del programa sí la única condición después no hay un requisito previo ni, ni ¿Y nada esa anécdota donde te tuviste que plantar por el tema sí. del respeto sí, sí. Sí, claro. Este, por, ejemplo, por ejemplo, al principio, eh, al principio fue muy difícil que entraran sin comer y sin fumar. ¿no? En, una, en una práctica en donde usamos la respiración, indudablemente el tema del tabaco, durante la práctica este, no, no, lo, sí, sí. no lo habilito. No, ¿no? Y eso fue difícil. Hoy, seis años después, me acuerdo, como pequeña anécdota te quiero decir, que una autoridad de la cárcel en, en un momento me dijo eh, es una pena porque no van a venir más, o sea, no pueden hablar porque tienen que estar concentrados, no pueden fumar, los vas a perder a todos. Claro. Y, y la disciplina es importante, la disciplina es un valor importante, y hoy Jimmy, ojalá en algún momento tengas la oportunidad, porque nosotros saliendo del coronavirus siempre estamos con invitados especiales este, que también nos motivan o que tienen algo para enseñarnos o para compartir o para intercambiar. A lo largo de estos seis años nos ha visitado muchísima gente. Este, cuando tú vas, vas a poder ver eso, que, que cuando lleguemos, esos ya están en, en el salón donde hacemos la práctica, que es, es un anfiteatro, que es donde se hacen muchas cosas, ya lo limpiaron y ya están los mats, que son los tapetes de yoga, puestos en, a nivel de la tierra y están esperando a algunos, incluso en postura de meditación, respirando, a que lleguemos para comenzar la práctica. Increíble. No, no están fumando, no están comiendo, a lo sumo pueden estar intercambiándose porque ellos mismos tampoco se ven todo el tiempo. ¿no? Y eso bueno. tiene que ver con, con es, para mí es una muestra, como sin represión. Con amor. ¿Podemos decir que te tienen más respeto a vos que a las autoridades de la cárcel? Este, Ojalá que no, porque las autoridades que hay yo las respeto y las valoro muchísimo. Este, creo que hay un muy buen nivel de respeto. También el claro. hecho de que nosotros estemos tiene mucho que ver con que en esa unidad hay un director al que nosotros queremos y admiramos uh -huh. mucho, se llama Luis Parodi, ¿no? Y, y que también la mayoría de los equipos que hay adentro de la unidad hemos podido trabajar también con ese feedback de respeto, ¿no? eh, La semana pasada eh, fui a, a la unidad eh, con, con unas canastas y vino el móvil policial a, a buscarme, ¿no? a, a Mercado Williman que era donde las teníamos Mira. y todo el viaje con la policía este, fue contándonos cosas, anécdotas teniendo un buen humor eh, compartiéndonos también, porque se llega a ver una relación también con la policía compartiéndonos también cosas que les estaban pasando este, a uno con la familia no. también interactuamos con, con la policía, con los operadores con las operadoras no queremos ser una isla aislado queremos ser algo que integre que integre y que cuando tú salís de la clase de yoga esa paz que yo sé que sentís, digo, las puedas trasladar al resto de tus actividades. Yo les digo muchas veces que la práctica comienza ahora, cuando salen del salón para afuera, y claro. viene la policía y hace la requisa, o no te dejaron ir al, al, al emprendimiento porque ese día pasó algo especial, o tenés tu trámite de libertad en jurídica trancado, y, y todas esas cosas generan ansiedad y generan muchas cosas. Bueno, ahí es donde tenés que usar tus herramientas de zona. ¿no? Y, y decime, ¿qué pasa? Porque por lo que estoy viendo, parecería que al final tenés mucha demanda de tu curso. ¿Qué pasa si no entran todos? Este, mira, nosotros ahora con esa idea estamos, hoy tratamos de mantenernos en un grupo pequeño porque el programa no ha tenido muchas posibilidades de replicarse eh, por falta de recursos. Nos han pedido al menos 15 eh, cárceles en el país, de las veintitantas, casi 30 que hay, y no tenemos posibilidad de replicarnos, cosa que nos encantaría. Eh, hemos estado en cárceles de Colombia, de Estados Unidos, este, que nos han invitado para que fuéramos ¿no? y compartiéramos la, la experiencia, pero no hay eh, recursos eh, económicos que apuesten, por más que hay evidencia. Este, a, a esto, es como que queremos seguir, de, un, de alguna manera, pensando que se mueran todos, que es lo que la mayoría a veces de la sociedad este, piensa, y no lo estoy juzgando, estoy planteando una realidad nada más, ¿no? este, ¿Y, ¿Y por qué no llamas al presidente? Y lo, lo he hecho, <risa> lo he hecho, sí, lo he hecho. Este, creo que hemos tenido poca oportunidad de contacto con el presidente de la CACE, porque, bueno, apenas asumió, ya saben, ha estado sumergido en, en esta emergencia. De hecho, teníamos eh, pautado un encuentro en breve, eh, porque nos conocimos personalmente, y, y bueno, obviamente no, no he insistido con, con ese tema, dado todo lo que es de conocimiento de este público. Eh, para lo que ibas a esto, que pensando en eso que vos decís, y en la demanda, y en que puedas llegar también a, a más personas adentro de esa propia unidad, y que ojalá eso se pueda replicar en otras cárceles, y por qué no en otros barrios, ¿no? en otros barrios incluso, es que estamos con este proyecto de construcción de la Escuela de Educación Emocional, en donde van a haber 10 materias este, que están totalmente pensadas para poder este, transitar esta educación emocional, una tiene que ver justamente con ese título, no y trabajar el amor, pero el amor como empatía, como compasión, como colaboración, como trabajo en equipo, hacer un amor tangible, no un amor hollywoodense o de telenovela, ¿no? este Luego tenemos hábitos saludables versus adicciones, tenemos un programa también de huertas orgánicas, en donde a través de esas huertas no solo aprendemos la alimentación saludable, sino a respetar a la naturaleza, a verla también como un ser vivo, no. eh, y hay también otro que me encanta que es este, justicia restaurativa, este, que tiene que ver con, bueno, yo causé un daño, yo causé un daño, muchas veces importante, ¿no? A mí mismo, a mi familia y a la comunidad. Hay un momento del proceso no es en cualquier momento, pero hay un momento del proceso en donde trabajamos el plantearnos cómo puedo reparar ese daño ya sea literalmente o simbólico. ¿no? Vamos a también aprender herramientas este, de mediadores de cómo mediar en los conflictos y para qué esas personas que pasen por todo el abordaje de las materias que no van a ser obligatorias obviamente yoga basar meditación también hay otra que es expresión artística en donde se van a ver varias disciplinas artísticas este, para quien complete todo el abordaje lo vamos a tomar como una diplomatura en donde la persona va a salir con una especie de, de, de diploma este de formador eh, pacífico y nosotros lo queremos eh, involucrar en su barrio, con las ONGs, o el sistema gubernamental que esté trabajando, las políticas de gobierno que estén trabajando en su barrio, y que lo contrate para que pueda apoyar también en los cambios de su barrio, de su zona. ¿No? Es, un pro, es un proyecto para nosotros muy ambicioso, que cada vez lo tenemos más cerca. El 13 de, de marzo, yo no me lo voy a olvidar en mi vida, no porque inició el, el, este, el aislamiento y la emergencia eh, de, eh, pandémica, sino porque ese día salí de la unidad este, con el ingeniero con el que estamos trabajando eh, el tema de la escuela, este, porque estábamos por empezar la segunda etapa. Ya hicimos la primera etapa y estábamos por iniciar la segunda etapa de construcción y bueno, eh, quedó parado obviamente. Sí, sí. Increíble todo lo que todo lo que nos contás. Pero no, a, no lo voy a dejar pasar, porque dijiste que, que con, conociste al presidente y tuviste en contacto. ¿Tú no, sí. nos podés con, contar algo de, de esa experiencia? Sí, sí. Eh, lo conocí en, en, en uno de los días este, más angustiantes eh, sí. como directora de, del programa de Espacio On behalf. Nosotros tenemos una sede que está en Germán Barbato y 18 de julio, que la tenemos a modo de comodato, que nos la ha otorgado en aquel momento, hace dos años que estamos ahí, eh, el INPO, que es un establecimiento gubernamental que depende del Ministerio de Educación y Cultura. Eh, que de hecho, soy reagradecida por eso, con, con su director este, eh, Roballo y con sus eh, asesores que nos ayudaron mucho para que pudiéramos tener ese lugar tan digno porque también está bueno que tu audiencia sepa que todo este trabajo hace dos años, hasta antes de tener el, esa sede, con los liberados, lo hacía en la calle, en, el, en los parques, en las plazas, a veces en, en mi casa cuando había confianza que podía venir con algunos de los integrantes a casa, ¿no? eh, Y bueno, con el cambio de gobierno, nosotros ya sabíamos, que el comodato no iba a tener continuidad. Claro. Y la única, pero pero no por, eh, ¿cómo decírtelo? No por maldad ni por nada, ¿verdad? porque se terminaba un ciclo y ya eh, quienes estaban en ese ciclo no podían hacer la extensión. dependía de gobierno a veces. Sí, dependía del cambio de gobierno. Este, una situación entre muchas de las que se encuentran muchas estas asociaciones civiles, viste, capaz que claro. no con este tema, pero sí con temas de contratos y cosas, que, que quedan como sí. un vacío, un agujero, digo, ¿no? Sí. Y, y entonces teníamos aproximadamente entre 15 y 20 días para, para, para irnos, porque la, la, la solución que en un momento se vislumbraba era que el nuevo gobierno este, nos apoyara, y, y pudiera darnos una extensión. Con lo complicado que era eso en una transición. Pero, ¿no? Perdón, Fue ¿no depende eso de la intendencia? ¿Por qué depende del gobierno? De, dependía del gobierno por, por este cambio, no, no te sé decir exactamente las condiciones políticas, pero uh -huh. eso era lo que sabíamos, y, y bueno, cuando llegó el, el último día de decir, bueno, este, o empezamos a empacar porque nos tenemos que ir, y, y aparte empacar hacia la casa, este, o, o nos movemos, me acuerdo que yo venía de, de Redalco, que no sé si sabes qué es, es una red de alimentos compartidos que trabaja en el mercado modelo, que clasifican la verdura que no va a los supermercados, nosotros tenemos convenio con ellos, entonces hay integrantes del programa que hacen esa clasificación como voluntarios, y luego ese alimento va a comedores, de niños, hospitales en fin, es una, es una labor realmente muy buena, yo venía de trabajar con un grupo de, de, de mercado cuando recibo un poco ese ultimátum, y da, eh, cancelé todas mis citas, eh, yo trabajé toda la mañana, venía de tarde y me iba para un, unas este, entrevistas, cancelé todas mis citas, ni me bañé, me hice un moño, me puse un vestido para parecer algo femenina, viste, porque venía de trabajar del, del mercado, y, y, y fui a la sede de, de, de, del presidente de la Case POU eh, en un estado de, de angustia de que no te lo podés imaginar. Me, me temblaban las rodillas, eh, me sentía muy angustiada. ¿Qué día era? Eh, ¿Te acuerdas? No, no. Eh, fue, no, me acuerdo si fuera, no me acuerdo si fueron los. Sí, sí, sí. Eh, casi la segunda semana de, de febrero, por ahí seguro. Uh -huh. Por ahí seguro, ¿no? Este, y bueno, cuando llego, eh, obviamente su equipo de trabajo, como lo hubieran hecho con cualquier persona, no, no porque llegues angustiado vas a ir a ver al presidente. Claro. No. Entonces este, me quedé afuera esperándolo, y, y esta relación que vos hoy decías con los medios que a veces que venimos construyendo desde hace años, me encontré con varios medios que me empezaron a decir, bueno, ¿por qué estás acá? ¿Por qué no nos compartís? O sea, como me empezaron a ofrecer la cámara. Y, y hay uno en especial, Gustavo Huizulfo, que además es amigo mío desde de la adolescencia. Entonces él se dio cuenta de la angustia que tenía y me dio un abrazo y ahí empecé a llorar. Porque yo realmente me veía afuera el otro día y ¿soy ¿qué hacemos con la familia? ¿Qué hacemos con todo este trabajo que se está haciendo? No, no me podía entrar en la cabeza volver a trabajar en la calle. Era dar 100 escalones <risa> hacia abajo, ¿no? Y bueno, lo quedé esperando, a la altura de la tarde que yo fui, lo esperé cerca de tres horas, y este y, y cuando sale, yo soy lo primero que él ve, porque estoy parada como un soldadito ahí uh -huh. enfrente, este, contándole como pude, hoy que lo veo a la distancia, digo, pobre hombre, porque él salía de sus reuniones y se encontró conmigo con mi angustia y toda mi... mi mi verborragia contándole lo que nos estaba pasando, ¿me entendés? Este, sí, sí, sí. Y, pidiéndole, y pidiéndole colaboración, pidiéndole que nos conozca, pidiéndole que, que nos dé una oportunidad de, de extender... Porque él no sabía nada de vos, no, no te conocía, no tenía idea. No, no. Y, y bueno, y, y, y, y me, me pide unas horas que, que, que se va a ocupar del tema, y creo que no pasó una hora y, y me llamó él personalmente este, a, la, a mi celular para decirnos que, que, que tal que nos quedáramos este, tranquilos, que, que iba a haber una extensión, esa posibilidad de conocernos, yo valoré eso también, no fue que nos dio como datos, ¿no? Nos va a dar esa posibilidad de conocernos, de ver el trabajo y luego obviamente van a tomar la decisión de si lo extienden, si sienten que es útil el trabajo que estamos haciendo, si lo quieren apoyar y demás. Pero nos dio esa posibilidad. Y en esa posibilidad nosotros respiramos y podemos seguir trabajando. Y bueno, ahora estoy esperando que, que todo esto... Ahora tenés contacto de directo. Así que vas a poder sí. hacer ojalá, alguna otra gestión con él. O, ojalá, ojalá, realmente sí. Este, porque cada una de estas gestiones, a, a mí no es a la que más beneficia, de, de, de verdad a los que más benefician es a las personas que encuentran para estudiar, que encuentran para trabajar, que encuentran las herramientas que necesitan psicoemocionales para poder sostener el proceso. Porque la mayoría de las personas vienen con un daño emocional que no, a veces la gente dice, cinco antecedentes, no tienen muchas veces las capacidades psicoemocionales para sostenerse este, en un camino, en un proceso de rehabilitación. Hay sí. que enseñárselas. No, y con mucha este paciencia, con mucha paciencia, con, con mucho amor, con mucho respeto también, ¿no? Y algo que comento mucho en relación a esto, cuando lo vemos de lejos, y no lo entendemos, eh, yo, yo quiero, li, li, li, la invito a las personas a, a que lo vean, ¿qué pasaría si esa persona fuera tu hijo? Fuera tu hija, fuera tu esposo, ¿sá? porque mirá que también me ha tocado no solo trabajar con pibes eh, de los barrios más marginales y, y que tienen problemas con la adicción, también me ha pasado trabajar con otro tipo de delitos que se dan más en lo que se llama capaz que guantes blancos, y nadie está exento de mañana, por la razón que sea, tuviste un accidente y atropellaste a alguien, de estar en la cárcel. Claro. Y hay, y hay mucha gente, más de lo que nosotros creemos que tienen a familiares, un hijo, un primo, un tío, este, que, que ha pasado por la privación de libertad. Ojalá nuestras cárceles, eso sería muy feliz, este, primero un día no tengan que existir, pero mientras estén existiendo, eh, puedan ser centros educativos. Vos sabés que hay un estudio, que no, no, no sé en dónde lo, lo leí, si no te daba la referencia, cuando estuve en Estados Unidos, nosotros fuimos, bueno, fui seleccionada como una de las mujeres líderes por sus buenas prácticas este, en contexto de privación de libertad, eh, gracias a la Embajada de Estados Unidos, y tuve la posibilidad de, de ir y recorrer algunos estados, y tener la posibilidad de intercambiar con autoridades, y otras cárceles, en fin. Y en una de, los, de las conferencias que estuve presente, eh, se hablaba de que a Estados Unidos le sale lo mismo eh, una persona en privación de libertad que llevarlo a Harvard. Wow. Entonces, a veces ni siquiera se trata de recursos, se trata de repensarnos. Claro. Y, y desde ese lugar yo me pregunto, ¿es solo la gente que está en la cárcel que necesita rehabilitarse? Bueno, Buena frase. Muy buena frase. No somos un poco todos. Por todo lo que ya expliqué al principio. Totalmente. Impresionante, todo lo que nos contaste. Es una linda frase para terminarlo. Aunque podemos seguir hablando horas, ¿verdad? Sí, pero este está pero seguí, bien. Pero seguí insistiendo, sentí golpeando, golpeando puertas. Si te fue bien con el presidente, no hay nada que no puedas lograr. Aparte yeah. si lograste una sensibilidad porque te llamó directamente. ¿Sí? Sí. No es común, ¿no? Y otra sensibilidad importante que hemos encontrado que lo quiero agradecer públicamente a través de, de este espacio que vos das, es el sector de emprendedores, emprendedoras y empresarios y empresarias. Ca cada vez más al principio con mucho miedo, no te voy a decir que no, también con, con estos sectores hubo que hacer un trabajo de hormiguita, de ir, presentar, después charlar, ah. después conocer a sugerencia, ir poco a poco, pero la verdad que también eh, hemos encontrado mucha sensibilidad y, y lo agradezco mucho. Sí, sí, al final es un trabajo entre todos, ¿no? Es un trabajo entre todos, es un trabajo de hormiguita, porque este tipo de cambio tan profundo lo requiere, no van a ser cambios de la noche a la mañana. Por Sin embargo, hoy en esa semilla de Ombiján, que llevamos seis años, ya hay semillas que están dando fruto. Uh -huh. Estoy muy consciente de eso. Sí, hay semillas y eso es, eso es lo que te da la fuerza para seguir la siembra. Claro, y sé que lo vas a hacer. Mira, mientras sigas sintiendo este llamado interior, sí, porque te digo de verdad, es difícil de explicar, la ciencia no podría explicarlo, solo sé, pero no, no, no, no sé de dónde salen las ideas, la fuerza, la energía, esto es un canal, literalmente. Claro. No, Además, hace ya un buen tiempo que estamos hablando y todo el tiempo estás con una sonrisa. No sé si te diste cuenta. Pero es contando. No, no. Este, por eso te admiro mucho también. Sí. Muchas es que, gracias. Eh, no, por favor. Gracias a, a vos por este espacio. Y bueno, ojalá este, la plática pueda servir para generar eh, semillitas de reflexión. Totalmente. Gracias, Jimmy. Chao, chao.